El plan de comunicación corporativa es un documento que generalmente se actualiza de forma anual en el cual se proyecta el análisis de la situación actual de la organización, los objetivos corporativos, los objetivos por cada uno de los públicos identificados en el ejercicio del MAPI, los programas de comunicación con cada uno de los públicos y las formas de ejecución, seguimiento y evaluación. Este documento sigue los lineamientos del Manual de Gestión de la Comunicación y del Plan Estratégico de Imagen Corporativa, siendo el Plan de Comunicación Corporativa la traducción de todos sus elementos en acciones concretas. de diagnóstico sobre la actualidad del estado de la comunicación la imagen y la reputación de la organización haciendo énfasis en los resultados del plan del periodo anterior finalmente debe concluir de manera detallada el estado actual de la imagen de la organización y su posibilidad de mejora así como el resultado del plan de ejercicio anterior y sus resultados de evaluación los objetivos corporativos provienen de las metas organizacionales estudiadas meridianamente en oportunidades previas, y estas a su vez de la filosofía corporativa. En esta etapa se establecen de forma expresa los objetivos corporativos para el periodo anual que pretende planificar de forma natural, económico-fiscal, entendiendo el año, en un conjunto de posicionamientos y líneas gubernamentales. Una vez definidos los objetivos corporativos, posicionamiento y líneas argumentales, sigue la adaptación de cada uno de estos objetivos por públicos. Es importante indicar que, al igual que ejercicios pasados, no hay una fórmula mágica, una plantilla, un formato o cambio específico para generar este tipo de esfuerzos de resumen visual. En esta fase se procederá a traducir los objetivos corporativos en objetivos operativos comunicacionales por cada público, con el fin de definir las estrategias específicas. Este apartado es de vital importancia, pues hay objetivos corporativos que inciden en varios públicos a la vez, aunque no a todos se les llega del mismo, con los mismos mensajes, canales y códigos. De esta manera, esquematizar esta traducción y correlacionarla con el mapa de públicos nos facilitará el trabajo de gestión de la comunicación en la organización. En esta etapa de traducción de los objetivos organizacionales en objetivos de comunicación, con los públicos, estrategias, tácticas, se busca operacionalizar las actividades que debe realizar la DIRCOM en el plan anual todas estas tácticas emergentes se unen además a aquellas que realiza el departamento de forma ordinaria como resúmenes de prensa información del intranet canales internos comunicación industrial entre otros por lo que mientras mayor sean las aspiraciones y estrategias de comunicación que exige la organización mayor debe ser el gabinete de comunicación o en su defecto su outsourcing de tareas